Hola chicos cómo están mi nombre es Emiliano y hoy les quiero dar la bienvenida al Bing Bang Podcast en el que hablaremos y contaremos historias de los personajes de Gretze, Gretza, Susan, Michael, Elizabeth, Elisa, Malte y Lucas también nos puedes mandar tu historia al correo que está en la descripción el podcast lo puedes encontrar en YouTube Music, en YouTube como vídeo.